Y es que me gusta tu piel, modelito de Chanel Si sí, como me desfila a mí, a ti no lo hace tan bien es que a mí me llama es por la mañana Pa' ver cómo desperté, si yo tengo ganas Y si yo tengo también y vámonos pa' la cama El chilo te está llamando, dice que una el reclama es que me gusta su piel, modelito de Chanel Si sí, como me despila a mí, a ti no lo hace tan bien es que a mí me llama es por la mañana Pa' ver cómo desperté, si yo tengo ganas Y si yo tengo también y vámonos pa' la cama el reclama Me reclama con su veneno Ya nunca me dice que no Para desayunar Come mi leche con los Kellogg's No sé qué tan cabrón Si estar con ella sonidos un sonido de hielo No la comparo con negrita Mi morena yo sujevo O si sea, dónde está le llego Aquí barbalas por ella Tú y en la Matrix Sabes que me atrevo Si sí, como no así Sabes como un loco Yo te bebo Apaga la luz no veo Y baby dónde estás Dime que yo pasaré a buscarte Y dime quién sabrá Si está amor Y es que me gusta su piel, modelito de Chanel Si sí, como me desfila a mí, a ti no lo hace tan bien Deja es que a mí me llama por la mañana Pa' ver cómo desparte si yo tengo ganas Si yo tengo también, y vámonos pa' la cama El cielo te está llamando, dice que un reclamo